Nuestras manos están expuestas al contacto con diferentes superficies que alojan virus y bacterias, poniendo en riesgo nuestra salud. Mantenerlas limpias es la acción más eficaz y sencilla para la prevención y control de enfermedades. La crema sanitizante para manos de Sermat Care tiene una poderosa fórmula que ayuda a desinfectar tus manos manteniendolas libres de bacterias y virus. Sus ingredientes, como el cloruro de Belsalconio, tienen una acción desinfectante contra bacterias y hongos. Además, el D-Pantenol o vitamina B5 provee gran humectación a la piel, pues ayuda a atraer y retener la humedad y el ácido hialurónico brinda un aspecto terso a la piel y ayuda a rellenar las pequeñas líneas de expresión de las manos. Con tus manos previamente lavadas, aplica un poco de crema en la parte superior y en las palmas de tus manos. Distribuyela entre tus dedos. Incluso puedes aplicarla en las muñecas. Toma tu tiempo. Permítete que la crema penetre en tu piel. Disfruta de su deliciosa textura, agradable aroma y protégete con su acción sanitizante. Manos limpias, protegidas y bellas con la crema sanitizante para manos de la línea Zermar Care.